Eh, aquí yo tengo las 11 resoluciones de la Junta Central Electoral, donde ellos, ¿verdad?, tienen sus. plantean. Yo espero va. que tú grapes bien esos papeles y los uses de, de, al reverso. Eh, eh, al reverso. No, pero estas son las resoluciones, ¿verdad? Mira, Míralas aquí, aquí sí, están sí, sí, todas. Tú eh, para bien. que vean que todo está reglamentado, ¿verdad? Que todo sí. está en función ¿Qué de que resolución. Quieres decir fulvio? Ahí Porque están no todas. No entiendo qué quiere decir. Fulvio. Eh, y decirle. A este pueblo que, ya por cierto, en San Francisco de Macorís, atención, que en San Francisco de Macorís el voto es automatizado. Qué bueno, bueno que va a ser automatizado. Y, y no vamos a volver a, a, a la época y de, la eh, guarana para de la prehistoria. Allá con eh, para allá traota, con, con una boleta grandísima, feísima, Oíste, y con muchísimos Warner, tollos. Warner, ¿eh? Y de la guarana para allá, eh, eh, con boletas. Lamentablemente. Entonces, para la gente, Locura, eh, le voy verdad. a dar esta primicia Ya usted puede pasar. Por la Junta Central Electoral, que aquí está ubicada en la calle Sánchez, esquina Milla, ¿verdad? Sí. Eh, ya usted puede pasar a probar el voto automatizado. Usted puede ir, yo voté ayer, sí, fenomenal. va a haber simulacro ¿Eh? también. Eh, sí, va a haber simulacro, pero para que la gente vaya tranquilo, si usted quiere ir viendo cómo es el proceso y quiere preguntar, vaya. Estos días aproveche, yo ayer estuve ahí, voté, y usted se va a poder darse cuenta de cómo es el proceso. Es fenomenal, eh, te escanean la... la la cédula, tú pones tu huella y cuando tú pones tu huella, entonces sale el recinto en el cual tú vas a, a, a votar, en cual te bueno, o sea, te, te aparece toda tu documentación y todo ahí y entonces eliges el candidato, el partido de tu preferencia, sabiendo, porque hay un error todavía que la gente eh, hay una confusión, más bien con relación al voto. Aquel que vota por un candidato alcalde no puede votar por un regidor de otro partido. Termina no. Si usted votó por el, calde, por el candidato alcalde del pa, de partido tal, ya no puede votar por un regidor de otro partido. No, vamos no a tomar esta llamadita, ya mantén vamos, la vamos idea ahí. Buenos días. Se, se fue, fue, se fue. Continúe. Entonces es importante es decirle, si decirle a la gente regidor, esa parte. En, el, pertenece a ese sí, no en pertenece. el caso de la boleta, para la gente que está en la Guarna en y esa parte... Si usted eh, marca al alcalde de un partido tal, no puede marcar al regidor de otro partido, porque entonces el voto es nulo, para que la gente eh, comience a entender hay que educar mucho. este procedimiento. En el caso de la boleta, que va a ser un, yo presumo, eh, o pronostico que va a ser un tollo, eh, lo de la boleta, eh, ya usted sabe que cuando usted marque un regidor, naturalmente ese eh, voto le va a caer al, al síndico. Al síndico si usted Hola, marcó el que no debería ser yo no estoy de acuerdo con eso, yo entiendo que cada regidor, usted debería eh, elegirlo, no de manera preferencial, o sea que ese voto no exista, porque como se quitó a nivel congresional, también debió quitarse a nivel municipal, yo quisiera votar por un regidor de otro partido, por ejemplo y quisiera votar por el alcalde de otro partido, debería eh, permitirse ese derecho, sin embargo, lamentablemente hasta ahora, no es así, y ahí lamentablemente no se impone realmente la totalidad de la democracia, de, de Debería ¿Hay, ser. Hay otra cosa. Eh, tú terminaste. Termina. Sí, sí, sí. Ok. Pero ven acá, pero ya Fulio está gritando. Eh. Que muchas veces. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? no, no, yo no sé yo tú no sé por qué yo no sé por qué y por qué tú sabes que es gritando no, pero claro, que sí, porque tú ¿Qué? te estás pues ya, no, ya no, tú no, por no. ejemplo, él yo lo único atención, que señor, atención al público yo ya Fulvio estaba vaticinando que el PRM va a perder en las elecciones no, de, de, de, de mayo no, y no, nosotros lo estamos no, diciendo déjame ver, porque él dijo que no le dobleguen eh. al pueblo esas son conclusiones que están dentro de tu ser. se supone que el PRM debe estar hinchado por ejemplo, porque son ellos dicen que, que el cambio. Por va. ejemplo, Yerja. ¿Por qué están El hecho de que los jóvenes sean la diferencia establece la seguridad del cambio uh -huh. en estas nuevas elecciones. Ah, sí. Porque estos gobiernos que hemos tenido, inclusive el que tenemos, le ha dado una patada por el trasero a los jóvenes. Ni bueno, siquiera pero, lo tiene pendiente en sus planes de desarrollo como nación. Bueno, pero hay, hay que ver si eso juventud. se convierte en hay voto. Un de, la juventud, de botella. ¿Eh? Que está de botella. Pero hay que, ver, hay que ver si eso se convierte Entonces, en voto. Con relación a la Junta Central Electoral, nosotros lo que deseamos es unas elecciones libres, limpias, donde el derecho de cada ciudadano se respete. Y eso, policías electorales que han instruido para que ahí estén los delegados de esos partidos, que también se les instruya a esos policías electorales de los centros de compra de votos que ponen alrededor de la Junta eh, que ponen alrededor de los centros de votación. ¿Y tú crees que la Junta va a hacer eso ahora? Claro, porque Pero la, lo ley, en la, primaria. la ley así lo estipula es prohibido por lo tanto la policía electoral en vez de estar dando facilidades, entre comillas, en momento de elecciones a intereses espurios, debe de estar velando por la diafanidad de las elecciones eh, en, en febrero y en Me eh, parece muy eh, mm. eh, ilusa, iluso de tu parte, Fulvio, y es, eh, inocente, ojalá y que es inocente, inocente, inocente, inocente de tu parte. Tenemos una junta que no solo en estos procesos electorales eh, internos de los partidos, si no en la historia de acá, de nuestro país, en las diferentes elecciones sabemos lo que pasa con la compra de votos, por ejemplo, que tú citas ese caso. Y una policía electoral que no va más allá de estar parada en las puertas y no permitir eh, que entre la gente a su debido paso, pero fiscalizar, sancionar, someter a quienes cometen este tipo de fechorías en los procesos electorales que sabemos que se da... Una de ellas es la compra desmedida de cédulas, pagar para que voten por uno u otro. Hemos visto vídeos, hemos visto fotos. O sea, eso no es una sanción y esa policía electoral no ha hecho nada. Fueron muchísimos los casos que se dieron en las primarias y no hubo un solo caso de sanción. En el país como Hay bueno. un elemento muy importante Antes de terminar, Amado Para dejar solo de consejo a mis amigos del PRM Qué bueno que tenemos un asesor político No, no, <risa> yo le estoy diciendo en función de lo que yo pienso sí, Tenemos un eh, asesor político Recuérdense que aquí es muy importante La posición caso. del partido Como tal, como institución ¿Sabe por qué? Porque la gente va a elegir el partido Y luego el candidato Abinader está por encima del partido. Es Abinader está important. por encima del partido. Es muy importante. Sí, pero la gente no va a coger a Abinader primero. Va a tomar al partido oye primero. Oye la mujeres está enamorada de ese candidato. Pero, lo cogen pero, primero. Pero Ven esa carita escucha, tan bonita y escucha, lo cogen. Escucha para que no lo que estoy diciendo. Por eso tú ves que las campañas <ríe> ahora deben estar dirigidas a al establecimiento, por ejemplo, la buena imagen de cada uno de los partidos porque la gente va a buscar primero los partidos y entonces luego los candidatos. Es decir, bueno, si tú ahí vas no estoy a votar... De porque es que la gente ahora, en, con el descrédito, Yerjan, que tienen los partidos. Pero que eso. No, la gente no está buscando. Háblame del PLD. Pero no, por no, es que cuando tú vayas a votar, lo primero que tú vas a elegir es el partido por el cual tú deseas votar. Carolina, eso es así. Pero por ejemplo, sea, es que la lógica es que te dice que debe de ser por eso. Pero no necesariamente porque sea del PRM, sino porque va a votar por Luis Abinader, porque va a votar por. Pero es lo que te digo. Primero está en la psiqui de la gente el partido. Y ahí es que hay, que hay que comenzar a medir. La gente va a decir voto por este partido, por aquel. Y Después que tú entras al partido es que tú eliges los candidatos. Sí, ¿Por qué no, bueno. no puede hacerlo? Entonces ahí bueno. es importante focalizar la, el, el posicionamiento. Cada partido de los tendrá partidos. que desarrollar una estrategia Exacto. de información para su militancia.